Saludos comunidad biocéntrica Hoy quiero hablarte de un tema que Rolando, Rolando Toro expone en la, los módulos de formación para docentes de biodanza En el módulo de mecanismos de acción Y él habla de una palabra que denomina reculturación de la reculturación Entonces quiero leerte el texto porque es muy inspirador Es muy inspirador eh, para nosotras y nosotros como facilitadoras de biodanza Dice así, ¿eh? el título dice Acción de biodanza sobre la estructura sociocultural Entonces hay un apartado que dice reculturación Reculturación Reculturación <risa> Y dice Cuando leemos a Rolando Toro Hemos de estar preparadas Para encontrarnos Palabras Que eh, hemos de ir a buscar En el diccionario o, o en internet Hemos de ir a buscarlas por internet Porque Rolando era una persona muy culta e, Y muy poética ¿Mm? Entonces Su fuente de palabras bebe de muchos lugares y a veces nos encontramos palabras que pensamos que quieren decir una cosa y no, o no sabemos bien bien quiere decir pues más o menos la intuimos lo que sea, entonces yo te sugiero que cuando te encuentres textos de Rolando Toro en los que encuentras palabras que te parecen extrañas, que no te suenan que intuyes lo que quiere decir pero no lo sabes muy muy muy bien y yo lo que te hay, yo lo que te sugiero es que busques el significado. Porque vas a ampliar el conocimiento, la fuente donde bebía Rolando y te va a servir para, para tu propia cultura. Entonces, te voy a leer este texto de la reculturación. <ríe> reculturación, es una palabra compleja, ¿eh? para, para mí al menos. Dice... <ríe> Biodanza suscita un proceso de transvaloración cultural. Y aquí esta palabra transvaloración cultural viene de la, del pensamiento de Nietzsche, que él decía, que proclamaba la transmutación radical de todos los valores de la ética tradicional. ¿Cómo transmutarla, la ética tradicional? Entonces, la, o sea, invertir las categorías morales de la bondad, el derecho y de la justicia y fundarlas, invertirlas en el hombre, en el antropocentrismo y fundarlas en los valores de la naturaleza, de la vida, de la ecología, entonces, esto es muy interesante, muy interesante, porque ya podemos relacionar a Nietzsche como fuente del pensamiento biocéntrico. Entonces, esto es, siempre es cultura. Entonces, volvamos al texto de Rolando Toro. Entonces dice, biodanza suscita un proceso de transvaloración cultural, que hemos visto el significado. Dice... No se trata solo de reemplazar los mandatos parentales introyectados en la infancia y superar las presiones culturales. Se trata de cambiar los valores productores de patología. Y entre paréntesis pone ideologías políticas, prejuicios religiosos, costumbres agresivas, preconceptos. Para cortar el hilo patológico de la historia, Biodanza tiene que dar un marco referencial consistente y módulos de información objetiva de carácter antropológico, científico, artístico, filosófico. Esto permite al alumno ampliar su horizonte y liberarse de sus prejuicios. Mira qué interesante cuando nos está indicando que nuestro trabajo como facilitadoras y facilitadoras no es solo hacer sesiones de biodanza en las que podamos inducir vivencias de, de integración afectivo-motoras, sensitivo-motoras, sino que está diciendo que nuestro trabajo también es el de la reculturación ¿Mm? porque los mecanismos de acción de biodanza son diversos, y uno de ellos es lo el social y lo cultural. Entonces, el deber de cualquier facilitadora y facilitadora de biodanza, Rolando Toro, es el de mantener, uh, mantenerse al día, no solo de la cultura, sino del pensamiento de de la construcción del conocimiento de la vida. Y eso quiere decir leer, instruirte, experimentar, contemplar, leer de muchas fuentes, eh, encontrar aquello que suscita el biocentrismo y lo que no, a echar mano de diccionarios y entender palabras que no suelen estar en nuestro vocabulario cotidiano. Entonces esto es muy importante. En este sentido, en el sentido de la transculturación y el valor de, de estos, de invertir eh, los valores morales de bondad, justicia y eh, derecho, bondad, derecho y justicia hacia... El, el, al, hacia el fundamentarse en, en la vida en el principio biocéntrico me lleva a hacerte una invitación nosotros aquí en, en, en Cataluña para mí el hecho de crear de crear grupos nuevos de biodanza no es solo un, un grupo más de biodanza. Desde el principio biocéntrico yo lo vivo como una célula más de, de donde sembrar semillas de amor, semillas de vida y basadas en el principio biocéntrico. Y semillas que, que nos devuelvan a la realidad que estamos viviendo ya del paradigma biocéntrico, en, esta, en este periodo de inmersión hacia el paradigma biocéntrico. Entonces, crear un grupo de biodanza nuevo, para mí no es un grupo nuevo, para mí es justo eso, es que la comunidad biocéntrica, los asentamientos de luz, de, de identidad integrada, de un mundo basado en, en valores biocéntricos que nos, que nos centran en, en la bondad, los derechos y la justicia de la propia vida, que es armonía, pura y simplemente armonía. Podemos llamarla amor, podemos llamarla equilibrio, podemos llamarla con la palabra que tú quieras. Quizás la más adecuada sería la sacralidad de la vida. Entonces nosotros aquí, en, aquí estamos hemos generado, se está gestando un, un nuevo, una nueva célula biocéntrica en, en una de las montañas sagradas de los territorios sagrados que tenemos aquí en Cataluña que se llama el Parque Natural del Monsen, el Parque Natural del Monte con con señ que en catalán señ sería con con juicio con equilibrio <ríe> muy bonito entonces hemos creado se está creando este, este asentamiento y va creciendo poquito a poco y entonces nosotras lo que queremos es, eh, es celebrarlo y que las personas que van integrando nuestros grupos de biodanza no solo perciban la belleza de, de la práctica regular y los efectos que produce esa misma práctica en el grupo regular de biodanza y de educación biocéntrica no solo eso, sino lo que queremos es, es expandir la vivencia de comunidad biocéntrica. Entonces, en este sentido, el día 20 de marzo, que es el, el día de la celebración de la primavera aquí en el, en el hemisferio norte, estamos organizando un encuentro. Entonces, en este encuentro, que es eh, celebración de primavera, lo hemos titulado La belleza de Trubarnos, que en castellano sería... La belleza de encontrarnos, con la intención de que ese encontrarnos no es solo entre tú y yo, sino que también es encontrarme, porque el me ya no es algo separado, sino que el me ya es el nos, entonces con esa intención, la belleza de encontrarnos. Y va a ser toda una jornada entera en la que vamos a hacer diferentes actividades con, los, con niños y niñas que puedan venir, que de las familias mismas. Y por la mañana vamos a hacer biodanza en la naturaleza y por la tarde vamos a, a hacer círculos de cultura con el tema generador de la historia de vida. Entonces... Nos gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que allí donde tú estés, sea donde sea, que, que, estés, que estés facilitando un grupo de biodanza y de educación biocéntrica, pues que nos, que nos escribieras, que nos escribieras y nos, nos, di, nos dijeras una frase, un un aliento, algo que te surja un poema, lo que te apetezca, le suene porque nosotras aquí queremos transmitir que somos una comunidad biocéntrica de la tierra de Gaia de Pachamama y que hay muchas células biocéntricas pulsando y, y esparciendo su luz por todas las personas, por todos los vecindarios, por los pueblos, las ciudades, por todos los lugares. Entonces, si así lo sientes, si sientes esta llamada, nos encantará recibir lo que nos mandes. Porque lo vamos a colgar en árboles para que las personas sepan que, que esto no es solo una práctica semanal que se reduce a dos horas a la semana sino que es algo muchísimo más estamos sembrando las bases del mundo que hace centenas miles de años estamos deseando y es el momento ahora. Entonces, nuestro deseo profundo es que, es que la comunidad biocéntrica crezca, pero no crezca aislada. Crezca sabiéndose, unida, por red de amor. Por, por una red de comunicación afectiva que nos une a todas y a todos así que te invito a que nos escribas a que nos cuentes lo que tú quieras a que nos envíes una foto del grupo y creemos comunidad te voy a poner aquí debajo el correo electrónico de, de Deva Franco que es la compañera que está coordinando toda la parte logística de este encuentro, que es un encuentro humilde, eh, sin, ninguna, sin ninguna expectativa más que encontrarnos. Entonces, no, no, no, no es una llamada multitudinaria a, a que vengan las personas, porque no hay tanto espacio, vamos a ser, quizás, vamos a ser... 40 a lo mejor, entre niñas y todo. No es importante el número. Lo importante es que las personas que, que están participando de este encuentro vibran con la propuesta biocéntrica. No solo porque están facilitando o son parte de grupos de biodanza, no solo por eso, sino porque sienten que están participando de forma activa en la construcción de este mundo que todas y todos deseamos que sea ahora. Bien, pues eh, te dejo aquí debajo el correo electrónico de Deva, Deva Franco, y su... Eh, y su teléfono también por si quieres escribirla eh, y mandar te resulta más fácil quizás mandarlo por whatsapp porque ella tiene whatsapp yo no <risa> entonces eh, pues nada espero que que sientas la llamada y y que podamos seguir conectadas a esta red de amor que Rolando y colaboradores inició y que pues fíjate 60 años después sigue viva y más viva que nunca entonces gracias Rolando Toro colaboradores de Rolando Toro todos los maestros que hay Ruth Cavalcante, Silvia Eich, César Wagner, Ismenia Reis, y tantísimos, que me quedaría corta. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por permanecer unidas de una forma u otra, y seguimos, seguimos adelante. Amor y servicio.